Existen problemas reales, como, a ver, pensemos en algo, en aquellas chicas que ven esas basuras de programas, que dicen un concepto de belleza, que dicen, tal cosa es perfección, esto es atractivo, y entonces la gente lo ve y se compara con estas supermodelos, y, bueno, ya saben, quieren ser como ellas. Ahora, ¿cómo ser como ellas? Pues bien, podrían hacer ejercicio. ¿Comer bien? ¿No podrías hacerme Ana chicas ¿No comer? ¿Vomitar la comida? sí exactamente El capítulo comienza con estas dos chicas Duda existencial del momento ¿Para qué quiere una mujer ser delgada? ¿Para atraer chicos? No, idiotas, para sentirse bien con sí mismas Ah, bueno, sigamos Entonces les pasan a estas chicas cosas que les pasaría cualquiera que no come Sentirse mal, que le dé leucemia, ir al hospital. De hecho, me parece raro que considerando que son bulímicas, no tengan daños en los dientes o acidez. A ver, ¿quién? No tengo idea de quiénes son esas dos personas. Y este eh, Red. Yo te conozco. O sea, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo ahí el papá quedándose para ver cómo la hija digería la comida? Bueno, y después de digerir la comida va al sitio web llamado La Manzana Envenenada, que es el proveedor de anorexia, como se donde se dice. <tose> Sí, porque los que cuchillos que se usan para matar se llaman matachanchos Y esos son muy afilados Y ya los usan los asaltantes que vienen con la intención de matar Al final los padres hacen lo que debieron hacer desde un principio Y es buscar ayuda psicológica Y cuando digo buscar ayuda psicológica me refiero a que les enviaron a un centro para anorexicas Y sas. Vuelven del centro curaditas y todo Saben, creo que la mejor parte de este capítulo es cuando mencionan los síntomas de la anorexia. No. Reducir las porciones de los alimentos es una de las alertas, señora Adela. Como también que comiencen a hablar de valores nutricionales de la comida y su contenido calórico. Oh sí, eso es lo que deberían hacer en los episodios actores de la Seguridad porque lo hacían en los clásicos, eran, cuando mostraban un problema, decir a los, para el espectador, unos síntomas del problema. Decir las causas del problema y decir cómo solucionarlos. Ah, lástima que no se pueda decir eso con el ganso y otras cosas, otros problemas de la vida cotidiana. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido. Chao. Pero No todos tenemos Netflix, no todos tenemos tiempo de ver Netflix tampoco. No sé ni para qué quiero Netflix, no tengo tiempo. Doctor Iraki, ¿cómo crezco 10 centímetros? fácil, perro. Puedes ponerte tacones como tu vieja. <risa> O mandarte a hacer esa operación que le hicieron a Kyle en South Park cuando quiso ser negro y bueno.